Hola estimado, tu sonrisa es muy agradable, has iluminado mi estancia, la has hecho muy agradable y tú también eres una persona muy agradable, gracias por eso Escucha lo siguiente, no me preguntes de esa cosa que yo no sé, yo desconozco de ese tema entonces no me preguntes porque no es bueno, a mí no me gusta hablar de las cosas que no sé, ¿entiendes? Es mejor que no preguntes sobre eso porque realmente no manejo la información que me estás preguntando. Perfecto, excelente, esas son cosas que se escapan de mis manos, yo no puedo opinar sobre un tema que desconozco, ¿entiendes? entonces tranquilo pregúntale a quien sea el responsable de eso a las personas que están involucradas directamente en ese tema a mí no a mí no me preguntes porque yo realmente no sé y bueno me mantengo alejado para no estar metiéndome en problemas ok eres una persona muy inteligente y hábil en el trabajo manual, gracias por tus aportes, son fenomenales y nos ayudan mucho a crecer como personas. Quiero decirte una cosa, si una persona te viene a fastidiar, a faltarte el respeto, solamente tienes que decirle, hermanos, déjeme tranquilo, no me veas ni me hable más. Que yo estoy bien así y yo voy a hacer mis cosas solo, no lo necesito usted. Ok, chao. Eso es todo. Porque si no, la otra gente te va a faltar el respeto y te va a fastidiar cada momento. ¿Entendiste? Bueno, espero que te quede claro esa orientación que te estoy dando. ¿Oíste? Chao. Oye, tu energía es maravillosa. Me motivas a ser mejor persona. Gracias por eso. ¿Ok? Bueno, quiero decirte que realmente yo desconozco de esa cuestión que me estás preguntando. No sé, por eso no puedo opinar. Pero bueno, eh, te recomiendo que le preguntes a la persona responsable de esa cuestión. ¿Entienden? Tranquilo. Pregúntale a ella que esa persona te responderá. Yo en realidad desconozco de toda esa información, por esa cuestión no puedo opinar, ¿entiendes? Si supiese algo te ayudaría, pero en realidad no estoy en condiciones de aportar información porque no conozco nada. Pero tranquilo, puedes conversar con la persona encargada y él te aclarará todas tus dudas. Es necesario no importunar a nadie, para que nadie venga a molestarte a ti. Y bueno, las personas que te empiecen a molestar, hay que liquidarlos, hay que eliminarlos de una vez, ¿ok? Porque es mejor que no te estén molestando para que tú puedas avanzar firmemente en tu camino, ¿ok? Entonces, tranquilo, elimina a todas esas personas que están molestando y ladillando ok es mejor como yo siempre te lo he dicho tratar a las personas con distancia y categoría siempre con un trato formal decirle usted y cosas así con permiso o sea tratarlos de usted y con educación y así con cierta distancia y no hablarles mucho simplemente para lo estricto y necesario cuando necesites comunicarte con ellos Estricta y necesariamente les dice, de resto no, porque usted no es psicólogo para estar ahondando en temas prohibidos como temas personales y esas cosas. Te está preguntando cómo está la familia, te explica el culito, algo así, nada de eso, porque usted no es psicólogo. Usted es un hombre que está haciendo sus cosas y sigue por su camino solo, no tiene que estar preguntando nada ni ahondando en temas inapropiados, ¿entendeu? ok, un besito, cuídate y continuaré orando por ti, ok, amén. 2 minutos 23 segundos, cada vez que hablas, dices justamente las palabras apropiadas, las que tienes que decir, admiro eso de ti tu comunicación, tu expresión equilibrada. Eso es maravilloso. Escucha lo siguiente. Debes cuidarte mucho. La gente tiene segundas intenciones, por eso hay que tratarlas de lejitos, con distancia y categoría. Porque si no, empiezan los excesos. Y las faltas de respeto. Y eso es inconveniente. Por otra parte. Mantente siempre de buen ánimo. Contigo mismo. Con tu vida. Con que aunque estás haciendo las cosas bien. Mantente de buen ánimo. ¿Sí? Y no estés pensando tonterías porque los pensamientos negativos son una forma de autodestrucción ya que dañan tu salud integral cuando venga un pensamiento negativo sustituyelo por uno positivo piensa en las promesas de dios de todos modos cuando viene un pensamiento inconveniente no conviene darle más vueltas no conviene pensar en eso y cuando se vaya a solucionar cualquier situación debe hacerse de la forma más simple posible siempre para uno no complicarse perfecto entonces esas son las orientaciones que yo te doy que estés tranquilo que no estés pensando tonterías y no te dejes influenciar por pensamientos negativos, sino busca pensar siempre en las promesas de Dios. ¿Entendiste? Amén.